Con Dios vencerás. Sí, hermano, hermana. Pon en primer lugar a Dios y con Dios vencerás los problemas, las dificultades, las situaciones equivocadas que puedan presentarse en tu vida diaria. Con Dios vencerás toda insidia del maligno espíritu. Con Dios vencerás las piedras que se presentan en tu vida